Quiero felicitar a todos los opositores al cuerpo de ayudantes que habéis aprobado la oposición y especialmente a los opositores de Esfera Oposiciones. En total han sido 44 los alumnos y alumnas que han aprobado la oposición con nosotros, con nuestros dos planes de formación. Me enorgullece enormemente alumnos que tenemos desde hace tiempo en ese grupo de supuestos y todos esos alumnos de primer año que han podido aprobar la oposición simplemente con un año de estudio. La verdad que es un éxito para nosotros y todos los mensajes que he recibido en estos últimos días pues, nos enorgullece enormemente. Quiero también lanzar un mensaje de ánimo a todos aquellos opositores, tanto alumnos nuestros como todos los que estáis en vuestras casas, los que me seguís a través de YouTube, a través de redes sociales, mándanos un mensaje de ánimo. Y que entendáis que al final, eh, pues esto es un, un proceso en el que siempre va a haber alguno que tiene que quedar fuera. Eran 4.000 los que habíais pasado al segundo ejercicio, erais 4.000, pero no podían quedar más de 1.850 opositores, o 1.855 en base a los criterios que sacó la Secretaría General. Y se dio una situación que se produjeron muchísimos empates. Entonces esos empates al final... Hay gente que ha pasado los dos cortes y ha quedado en el segundo ejercicio y eh, al fin y al cabo pues quedan sin su plaza. Es una de las situaciones más fastidiadas que se puede dar, el hecho de superar los dos cortes y quedar en, la, en el segundo examen. Bueno, Esas personas, nosotros en concreto tenemos a tres alumnos que han quedado aprobados en los dos cortes y sin plaza, pues les mando eh, mucho ánimo, mucha fuerza y sobre todo ahora lo que toca es levantarse. A veces parece que no vemos salida más allá, eh, que no vemos el final del túnel, pero sí que hay salida. Todos nosotros podemos ver las cosas o ver el lado bueno de las cosas. Al final nuestra vida no es solo opositar, nuestra vida no, es solo, no depende únicamente de aprobar o suspender la oposición, somos mucho más que eso. Debemos valorar las cosas buenas que nos da la vida, nuestros amigos, nuestra familia, que entramos en un nuevo año, que tenemos un montón de posibilidades... Vale, todo eso que tenemos salud. Debemos valorar esos pequeños detalles y cuando decidamos volver a opositar, pues cogerlo con ganas de nuevo, eh, con más fuerza si cabe, y después sopesar aquello que nos eh, que hemos hecho mal. ¿no? Hay veces que la formación, pues igual nos hemos, eh, hemos intentado apretar al final y durante el año lectivo pues no hemos estudiado lo que, lo que se precisaba, no hemos seguido la programación que nos dieron en nuestra academia, o igual hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos y no hemos aprobado. Tened en cuenta que siempre hace falta una pizca de suerte. A veces el destino marca el devenir de las personas, y puede darse el caso que este igual no sea vuestro año. Pero esto no quiere decir que tengamos que tirar la toalla. Si hay vida y esperanza, entonces tenemos posibilidades de volver el año siguiente. Tenéis posibilidades de volver a opositar, de volver a estudiar. Pero yo siempre os aconsejo que dejéis una temporada de descanso antes de volver a coger los estudios. Si sois opositores que habéis estado hasta el final, que habéis llegado al segundo ejercicio, está bien tomarse unos días de descanso y después a la hora de volver a estudiar ir de forma progresiva. Lo que no es psicológicamente adaptativo es que cojamos ahora en el mes de enero y nos pongamos 10 o 12 horas cada día, ¿vale? Sería una situación pues que nos podría llevar a volvernos a quemar y cuando realmente tenemos que estar activos y tenemos que estar eh, con toda la, toda la atención puesta en el estudio es un poco más adelante, ¿vale? Entonces, todos los que os planteáis preparar la oposición Tomaros unos días de descanso y cuando volváis, ir eh, o coged el ritmo de forma progresiva. No os metáis en los atracones otra vez porque lleváis una época en la que estáis 6, 8, 10, 12 horas cada día, casi sin descanso, renunciando a vuestras familias, a vuestra vida diaria, y eso no es saludable. Tenemos que hacer que todo la, eh, el proceso selectivo tengamos en algún momento... Épocas de disfrute. A veces necesitamos descansar para volver con más fuerza si cabe. Eso es lo saludable. Es decir, yo me canso, descanso y vuelvo otra vez a hacer lo que estaba haciendo. Si yo no le doy descanso al cerebro, al final este, pues, toda la información nueva no va a ser capaz de, de, de, de memorizarla. Entonces, yo para que la memoria a corto plazo pase a la memoria a largo plazo, necesito primero tener consolidado la materia anterior es decir a veces nos saturamos cogiendo demasiada materia y no somos capaces de repasar por eso os digo que muchos ya controláis la materia tenéis muchas cosas claras pero seguro que hay algo que tenéis que mejorar eso os puede dar un aprobado porque a veces estamos en una pregunta dos, que es lo que decide el aprobado o no vale yo eh, como consejo personal os digo, si volvéis a, a opositar al Cuerpo Ayudantes, hacedlo de una forma lo más saludable posible. Buscad algo que se os acopla a vuestras posibilidades. Aprovechad todos los recursos que tenéis a vuestra disposición. Y sobre todo a la hora de estudiar tenéis que ser inteligentes. Trazad un plan y en ese plan tiene que incluir esas horas de descanso, tiene que haber unas horas para hacer deporte, unas horas para estar con la familia, con los amigos para cogerse unas vacaciones. Cuando falten dos o tres meses ya apretaremos. Ahí es donde tenemos que ponernos a piñón y estar todo el día estudiando y si tenemos que renunciar a algo ya lo haremos. Pero alguien que está a punto de aprobar la oposición, no es lo más óptimo, lo más adecuado, el hecho de que coja ahora 10 y 12 horas otra vez. ¿vale? Hay gente que tiene obligaciones, que tiene que trabajar, pues bueno, ese despeje mental también nos va, os va a venir bien. Sabéis que para los que tenéis titulación universitaria, tenéis la posibilidad de ir al Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias por turno libre. ¿Qué os puede hacer o qué os puede beneficiar eso? Que al final, pues el hecho de preparar la posición de otra forma, el hecho de preparar temas a redactar y hacer supuestos prácticos jurídicos, os puede servir de ayuda a la hora de hacer un examen de supuestos tipo test. El que sabe hacer un supuesto jurídico sabe hacerlo tipo test, pero la inversa no. Entonces... Si tenéis carrera universitaria, os aconsejo, como muchos de vuestros compañeros que han ido este año, y viendo el ratio de plazas por eh, número de instancias presentadas, es una opción muy interesante. ¿vale? Además, la mayor parte de los temas, más de 50 temas, los tenéis dentro del temario del cuerpo especial turno libre. Nosotros tenemos un grupo de cuerpo especial turno libre que nos funciona muy bien y ahora mismo... Hemos hecho grupos de tercer ejercicio para los que han pasado el primero y el segundo. el segundo estamos pendiente de la nota, pero todos aquellos que han redactado temas pues tienen muchas posibilidades. Y tenemos un grupo que acaba de iniciarse la semana pasada, vale, Con, eh, la semana pasada que fue la, la última del año 2022. Es algo que podéis barajar también y llevar una preparación conjunta, ¿vale? en los que tenéis un, un grado o una diplomatura universitaria. En cuanto al cuerpo de ayudantes, tenéis múltiples ofertas. Yo, desde, mi, eh, desde lo que es mi empresa o mi academia, os voy a dar mi punto de vista y cómo enfoco yo la formación. Nosotros tenemos grupos en directo, nuestra formación es online en directo. Son cuatro horas como mínimo semanales en directo y esas clases quedan grabadas. Todo opositor va a tener esa clase en directo en la que va a poder plantarle dudas al profesor y después va a tener una clase de corrección de supuestos que se plantean previamente y nos volvemos a conectar otras cuatro horas para resolver esos exámenes de supuestos y tipo test y resolvemos dudas. Es un grupo que nos funciona muy bien. A prueba de ello es que los opositores que han iniciado el curso y han acabado el curso del grupo de supuestos han aprobado todos. Aparte de eso... Del grupo general, nosotros a final de curso integramos ese grupo general en el grupo avanzado, en el grupo de supuestos. También tenemos en el grupo general gente de primer año que nos ha aprobado la oposición. Nuestros grupos somos, son grupos pequeños y si nosotros nos viésemos desbordados en cuanto al número de alumnos, lo que haríamos es plantear nuevos grupos. En ningún caso vamos a aceptar grupos muy grandes porque lo que nos hace es interrumpir esas clases en directo. ¿vale? Tampoco aceptamos en el grupo de supuestos gente que no haya pasado el primer ejercicio porque la preparación o la explicación de la materia no puede ser la misma para alguien que acaba de aprobar o para alguien que está a punto de aprobar, mejor dicho, que para alguien que se inicia en la formación. Entonces, para alguien que se inicia en la formación o que tiene 70 netas o 80 netas, esa persona tiene que ir a un grupo general, un grupo en el que la formación es la misma pero tiene más clases explicativas. En ese grupo general damos seis horas semanales en directo online que quedan grabadas, vale, repartidas en tres días. Es un poco la diferencia en cuanto a los exámenes tipo tesis y supuestos se hacen los mismos. Bueno, lo que os pongo a vuestra disposición es que el próximo día 11 vamos a comenzar la formación del, eh, del cuerpo de ayudantes, grupos supuestos y que tenéis la posibilidad de asistir a esa presentación y a la primera clase gratuita. Yo siempre emplazo esa primera clase que la daré yo. La presentación será el, el miércoles día 11 a las 11 de la mañana y la primera clase será el jueves de 10 a 12. Es posible que tengamos que hacer un grupo de mañana y un grupo de tarde y eh, como siempre comento tienen prioridad aquellos alumnos que han estado con nosotros en algún momento que repiten formación. ¿Vale? Si queréis asistir a la reunión, lo único que tendréis que hacer, os pongo aquí la, el la aula virtual, será ir a esferoposiciones.com y una vez aquí vais a grupo intensivo, os va a pedir nombre, apellidos y el correo electrónico. Si queréis dejar el teléfono, dejáis el teléfono y automáticamente os enviará las dos clases a vuestro correo electrónico. ¿vale? Ahí tendréis la presentación y la primera clase explicativa, vale, que será mía, y la impartiré el, el próximo jueves de 10 a 2. ¿vale? Simplemente vais a la esfera oposiciones y ahí le dais a solicitar prueba y ya os llega el correo con el enlace a la presentación. No tenéis compromiso de nada, lo único compromiso que hay es que yo voy a limitar las plazas a esos 50 que os estaba comentando anteriormente. Las clases después, esta clase que yo doy el, el próximo jueves, a la semana siguiente tendréis varios exámenes de supuestos, de 10 supuestos de 5 preguntas y un examen tipo test de esa misma materia. La tercera y la cuarta semana entrará otro profesor y a la quinta y sexta otro, es decir, lo repartimos en tres bloques. El miércoles en la presentación os explicaré un poco toda la programación, veréis eh, pues, todos los opositores que han estado con nosotros o todos aquellos que no han conseguido superar la oposición que se siguen uniendo a ese grupo y con todos los que os incorporáis os explicaremos un poco nuestra metodología. Te animo a que si estás interesado en ese grupo avanzado, pues no eh, dudes en solicitar la prueba y venir a nuestra presentación. Ahí las clases se impartirán a través de Zoom y todo alumno tiene un aula virtual en la que puede consultar o tiene todo el material, incluye temario completo, plataforma de tesis supuestos, Clases en directo, clases en diferido, material complementario, esquemas, resúmenes y todo lo necesario. Si algo podemos aportar nosotros es un poco nuestra dedicación y nuestro compromiso y nuestra cercanía con los alumnos. Entonces eh, es un poco eh, nuestro, nuestro lo que nos distingue con respecto a los demás. Bueno, simplemente eso. Eh, Comentaros un poco de este grupo de supuestos, tenemos más grupos, tenemos grupos del cuerpo especial. Si estuvierais interesados en cualquier eh, tipo de formación, ya sabéis que me podéis escribir a info.esferoposiciones.com o enviar un eh, whatsapp al 685 19 12 19. Os deseo que tengáis una feliz entrada de año y que en la medida de lo posible seáis capaces de afrontar y de superar este chasco que ha sido el hecho de no aprobar la oposición en este año 2022. Os envío un cordial saludo. Si os ha gustado el vídeo, eh, compartidlo. Chao, chao.